Bienvenidos a los sorteos de Lotería Electrónica. Gracias por acompañarnos. Esta tarde. Les saluda a José Figueroa. Sean todos bienvenidos a los sorteos de Lotería Electrónica para hoy, sábado 13 de septiembre del 2022, donde estaremos celebrando los sorteos de Pega 2, Pega 3 y Pega 4, que los mismos serán certificados por la auditora Nelly Sánchez. De la firma Auditora es Aquino de Córdoba Farán Company. ...y supervisado por el personal de seguridad de la Lotería Electrónica en nuestros estudios. Bien importante para hoy sábado el Powerball tiene un premio de 148 millones de dólares. Recuerda que para ganar debes jugar. Si no juegas, no te pegas. Pero esto no termina ahí. Para el próximo lunes, Loto Cash cuenta con un premio de 720 mil dólares. Y la doble revancha tiene un premio de 435 mil dólares. La pregunta es...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 Por eso y mucho más, yo soy lotería De esta manera le damos comienzo a los sorteos de la tarde de hoy Y pasamos con el Pega 2 Mucha suerte para todos, adelante con el sorteo Primer número 5 Segundo número 5. Los números ganadores en el Pega 2 son 5-5 Repito, 5-5, el 55 Continuamos ahora con el sorteo de Pega 3 Nuevamente, mucha suerte para todos Adelante con el sorteo Primer número 2, segundo número. 8, tercer número. 6, los números ganadores en el Pega 3 son 2, 8, 6, 286. Y finalizamos los sorteos de la tarde de hoy con el Pega 4, donde sin duda alguna usted tiene otra oportunidad de ganar. Adelante ahí con el sorteo, primer número. 9, segundo número. 9, tercer número, 5 y el cuarto y último número que completa el sorteo para la tarde de hoy es el 0. Los números ganadores en el Pega 4 son 9950, 9950. Muchas felicidades a todos los ganadores en el sorteo. De la tarde de hoy, para más información, entra a nuestra página web, loteriasdepuertorico.pr.gov. Nuevamente, gracias por recibirnos en sus hogares. Esperamos que sigan disfrutando de este maravilloso sábado. Nos vemos en el sorteo de las 9 de la noche. Que tengan todos excelente tarde. Gracias por sintonizar los sorteos de la Lotería Electrónica.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 Le puedo comunicar también con el asistente, como usted guste. Ah, bueno, pues buenos días. Bye bye. Ramírez tiene llamada en línea 1. Ramírez tiene llamada en línea 1. ¿Cómo andan las cosas por acá? Pues todo bien, a jorar, como siempre, pero estamos todos bien. ¿Esos son los zapatos de los licenciados? Todos. Piero, Rivera, Ramírez, Jiménez, de Orticolo. No, 3 pesos por pan 15 pesos 15 15, ah, pues está bien, usted podría esperar a